En esta ocasión vamos a explicar cómo se instala y se ejecuta TeamViewer, herramienta que nos permite poder tener acceso remoto a otro computador o poder generar alguna reunión con 25 personas al mismo tiempo. Entonces procedamos a buscar el aplicativo en internet para poderlo bajar. lo primero que vamos a hacer es buscar en google la herramienta TeamViewer 7 que es la última versión doy clic en TeamViewer 7 y me aparece la versión, versión 7 de TeamViewer el cual es la que vamos a bajar esta es la página oficial de la herramienta o el aplicativo que vamos a utilizar le decimos que el soporte va a ser en español que nos permita ver la página en español, eh, la, dicha página antes de que descarguemos el aplicativo es importante que ustedes lean algunas características fundamentales de esta herramienta, por ejemplo como transferencia de archivos AFTP bajo el protocolo AFTP, el soporte multimonitor que nos permite ver varias pantallas al mismo tiempo en caso que tengamos la posibilidad de hacerlo. La, la posibilidad de configurar una, un ordenador con acceso remoto automático y muchas otras versiones que podemos utilizar de esta misma herramienta vamos a a descargarla aquí la tenemos que es en español le decimos que guardar y e inmediatamente le decimos que lo guarde en, el, en, en la carpeta download le decimos que salvar, previamente ya lo, ten, ya lo tenía instalado pero para la explicación, digámosle que sí, que lo reemplace e inmediatamente empieza el descargue de dicho aplicativo en el computador una vez que lo hemos descargado podemos cerrar estas ventanas podemos cerrar internet e ir a la carpeta download donde lo tenemos o donde lo hemos bajado aquí está Timburer, Setup Damos doble clic para instalarlo en nuestro computador. Le decimos que, que sí, que lo vamos a instalar. En primera instancia, una vez que empecemos el proceso de instalación, nos solicita que si lo vamos a instalar o lo vamos a correr, o lo vamos a ejecutar sin instalarlo. En este caso lo vamos a instalar en nuestro computador para tenerlo permanentemente a nuestro servicio. Le decimos install. Siguiente. Me solicita que si lo vamos a instalar de forma personal, de uso no comercial, o si lo vamos a instalar de forma empresarial para un uso comercial, el cual tiene un valor, su licencia, o para ambos servicios. En este caso le debemos decir que no, que vamos a instalarlo de forma personal. Le digo siguiente. Y en este caso me pide dos aceptaciones de licencias. La primera es la aceptación de los términos de la licencia del Campo de agreement, Y la segunda es eh, la aceptación... De, del uso del timbre solamente para uso privado no comercial le digo que sí y siguiente ahora me dice que si yo deseo configurar este computador para tener acceso para que alguien tenga acceso remoto directamente a él yo le digo que por el momento no, más adelante si alguno de ustedes considera pertinente eso podemos mirarlo dentro de la configuración del aplicativo le decimos siguiente, ah, le decimos finish ya para que se instale completamente el programa y de esta manera podemos observar que nuestro TeamViewer, el aplicativo TeamViewer, acaba de ser instalado. En primera instancia, es importante que observemos que automáticamente la herramienta asigna a este computador un ID, un número de identificación. Con este número de identificación, las personas que deseen comunicarse a él, deben de digitar ese número de, de ID, lo deben de digitar aquí donde personalmente lo estoy digitando. ¿Sí? Una vez que yo le diga conectar con el asociado, él se conecta y automáticamente me pide la clave y esa es la clave que ustedes, cada uno debe saber para poderse conectar a este computador. En este caso, la clave temporalmente es 2698. ¿Por qué digo que temporalmente? Porque cada vez que yo ejecute TeamViewer, él automáticamente genera una clave diferente a la anterior. Entonces, por cada eh, ejecución que hagamos, eh, la clave es diferente. Por otra parte, eh, para algunas personas que hayan instalado el TeamViewer y esta ventana no les aparezca en español, sino que la aparezca en inglés, vamos a mirar la manera de cómo configurar la ventana o la interfaz del usuario para... Eh, para español. Entonces vamos a decirle que estas opciones, vamos a la opción de avanzado y en la opción de avanzado damos clic en mostrar las opciones avanzadas. Aquí. En la sección de fin, configuración avanzada general, la primer, el primer término que dice idioma de pantalla, aparece español pueda que aparezca selección automática en caso de, de que el sistema operativo de ustedes, Windows, sea en inglés. En caso de que sea así o que esté en inglés pues sencillamente le decimos español y aceptar. Y de esta manera automáticamente él nos cambia la interfaz a español. En caso de que no lo haga, que sigamos observando la pantalla en inglés, pues sencillamente vamos y cerramos cerramos la, come, la conexión salir de TuneBuilder, hemos salido y podemos volver a iniciarla para poder observar los cambios que anteriormente hemos realizado. Por ejemplo, si ustedes observan, eh, el ID se conserva, más no se conserva la contraseña que anteriormente habíamos visto. Esto es debido a, los, a la situación y configuración que les había comentado anteriormente. De esta manera es que se puede descargar y se instala el TeamViewer en nuestros computadores. Ahora vamos a explicar la manera de cómo acceder a un computador o participar en una reunión con TeamViewer. Para podernos comunicar a otro computador debemos de tener la plena seguridad que el otro computador en este momento está dispuesto a recibir nuestra solicitud o nuestra llamada. Y como segunda condición, debemos de conocer su ID y su contraseña para poder acceder al computador. Entonces en este caso vamos a hacer una prueba con otro computador. El número del ID que en este momento tengo es 871-350-092. Vamos a solicitar control remoto, conectar con el asociado e inmediatamente nos pide la contraseña del asociado para podernos conectar a su computador su contraseña previamente él nos la ha enviado y es la siguiente le decimos que iniciar sesión y esperamos que se nos conecte en este momento acabamos de conectarnos como acceso remoto a la pantalla del otro computador ¿Por qué nos damos cuenta nos damos cuenta porque en este momento estamos observando la pantalla del otro computador Podemos en este momento abrirla. Si no nos quitan los derechos del mouse, podemos manipular con toda tranquilidad el otro computador como tal. De esta manera, podemos acceder al otro computador. ¿Cuáles son las diferentes opciones que nosotros tenemos para poder configurar en este momento escuchar la conferencia? Damos clic en... En audio, desplegamos la opción de audio-video, voz sobre IP. Es necesario configurar esto para poder que el coordinador de la conferencia en algún momento nos pueda escuchar. Tenemos claramente configurada la alta voz, o sea que lo podemos escuchar a él, pero él no nos estaría escuchando porque tenemos desactivado el micrófono. Doy clic en el micrófono y él en este momento ya nos está escuchando tranquilamente. Estos son los dos elementos que tenemos nosotros como miembro de una reunión, configurar y garantizar de poder escuchar al conferencista y a su vez poder eh, ser escuchados. También si en algún momento queremos chatear al mismo tiempo con el conferencista, entonces vamos a audio video, le decimos que chat y se eh, despliega la pantalla de generar un chat. Si ustedes observan en el fondo, se está observando lo que le está sucediendo al administrador o al conferencista, lo que yo en este momento estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, voy a mandar un saludo, enviar, el conferencista lo acaba de recibir, pueden observar ustedes ahí, y si eh, si yo quisiera también ser como conferencista, como en este momento tengo la potestad de conferencista, observen ustedes, desde mi propio computador yo puedo como conferencista responderme responderme a mí mismo. Ejemplo. Le estoy diciendo qué tal Humberto. Lo estoy haciendo desde el otro computador porque... Desde, no, no le he quitado los permisos del de mouse y de esa misma manera lo puedo hacer. Observe que desde el otro computador me están mandando eh, el aviso. Eh, de esta manera yo puedo configurar o puedo participar en una reunión. Ahora expliquemos cómo ser el administrador de una reunión o de una conferencia. Cómo le vamos a permitir hacer a los miembros de una reunión a nuestro computador para que puedan escuchar y observar nuestra conferencia. Supóngase que hemos abierto el TeamViewer como efectivamente lo tenemos aquí observando y a partir de una hora establecida estamos esperando que las personas se conecten previamente a, hechas, a esas personas se les ha enviado el ID de este computador y la clave con la cual se pueden comunicar. Vamos a esperar, vamos a hacer una prueba observamos que se nos acaba de conectar un usuario y vamos a configurar para que nos pueda escuchar. Entonces vamos a dar en este icono donde está donde aparece voz IP, automáticamente está el altavoz y vamos a activar el micrófono para que esa persona nos escuche. eso De esa misma manera esa persona debe hacer lo mismo, pero a su vez a esa persona, observen aquí, a esta persona le vamos a quitar el permiso de poder manejar nuestro computador como le digo le, le doy clic aquí en este en este icono donde aparece el puntero del mouse y con ese objetivo esa persona no podrá operar nuestro computador desde acceso remoto ahora a partir de este momento yo puedo empezar a realizar la conferencia necesaria y todas las personas aquí me aparecerán toda la lista de las personas que en ese momento se conecte a la conferencia en caso de que yo necesite generar un chat también lo puedo hacer entonces le podría mirar dar clic aquí en este icono para activar el chat dar una bienvenida a todos a todos los miembros de la reunión entonces doy una bienvenida a todos los estudiantes. Este mensaje cada uno lo estará recibiendo y a partir de este momento podemos generar toda la conferencia, toda la reunión que en algún momento consideremos pertinente. Hemos explicado la manera de cómo bajar, instalar, podernos conectar, poder tener acceso remoto a otro computador o poder ser receptores y coordinadores de una reunión.